Bien, en este ejercicio me piden resolver esta inecuación en la variable real x. Como vemos que es en un lado, tiene forma de una fracción, entonces podemos utilizar una propiedad que dice más o menos así. Si a sobre b es menor o igual que 0, entonces pueden ocurrir pueden ocurrir dos posibilidades. Que el primero sea negativo y el segundo positivo. Y, o si no, o bien, puede ocurrir una segunda posibilidad que el primero sea positivo y el segundo sea negativo. O sea, en el primer caso era menos más y en el segundo caso a la inversa, ¿no? más menos. Porque solamente hay dos, dos posibilidades de que un cociente me salga un número negativo, tal como dice acá. Que sea menor que cero significa que sea negativo. Entonces, dicho esto, procedemos a, a resolver esto. Hay que considerar el numerador, aquí. Había dicho el numerador menor que 0 y el otro, el otro término, el denominador mayor que cero. Vamos a resolver el primer caso. Este es el caso que considero yo un poco más difícil que el segundo. El segundo es mucho más sencillo. Bueno, entonces, si consideramos el primer caso, vamos a poner aquí caso 1. El numerador está dado por la raíz cuadrada. Raíz cuadrada del valor absoluto de x menos 3. Abajo en el denominador tenemos esta expresión cuadrática. Menor o igual que 0 Bueno, hemos transcrito la inecuación de arriba La del ejercicio número 14 Y ahí vamos a, a trabajar Ok, entonces vamos a ver el caso número 1 Cuando el numerador es mayor o igual que 0 ¿eh? El numerador Mayor o igual que 0 Y el denominador Bien, el denominador es Mayor o entero De toda esa expresión cuadrática Menor que 0 no es menor o igual porque el denominador no puede ser no puede ser cero no existe la división entre 0. <coughs> así que vamos a resolver el caso 1, el caso 2 es al revés ¿no? el caso 2 sería que este, esta expresión sea menor o igual que cero y el acá al contrario que sea mayor que cero, ese caso 2 se lo dejo para el alumno que está estudiando estos problemas que no será nada difícil para cualquiera resolverlo <coughs> Entonces empezamos elevándolo al cuadrado, lo elevamos al cuadrado acá, cuadrado a ambos lados. De ese modo se va a cancelar el, la raíz cuadrada, el radical se va a cancelar, 0 al cuadrado sigue siendo 0, el menos 3 pasa a sumar. Acá lo que voy a hacer es vamos a completar cuadrados, aquí estoy asumiendo de que ya el alumno sabe lo que es completar cuadrados. Bueno, ahora aplicamos una, una propiedad del valor absoluto que dice que cuando valor absoluto de x más un entero m este es igual a toda esa expresión se puede escribir así ya recuerden memoricen esta fórmula dado que x es una variable entera o mejor dicho una variable real y si m es un número entero para cualquier número entero m se puede eh, digamos sacar esta parte entera afuera del operador eso está en uno de los, de los teoremas de la página que voy a poner en la descripción en la descripción voy a poner el enlace de la página donde están esas propiedades de máximo entero así entonces Voy a obtener esto, el menos 20 sale fuera. Y el 20 pasa al otro lado con signo cambiado. Por este lado hay una propiedad del máximo entero que se puede aplicar, que también lo puedo dejar en la, en la descripción, o si no, un video de sugerencia que más adelante podré colocar. En la parte de arriba a veces aparecen los videos de sugerencia, y más adelante me animo a ponerlo. A ver, aquí según la propiedad, el X debe ser mayor o igual que 3, luego sigue el símbolo de disyunción, y luego X es menor o igual que menos 3. Luego sigue ya acá Vamos a aplicar acá una propiedad del, del máximo entero En el que cuando tengo un mayor que O sea, cada vez que me digan así ¿no? Mayor entero de X Mayor que un que un número A, digamos Sea cual sea, sea entero, sea... No creo que es así Si cuando el mayor entero de una expresión Es mayor que un número entero ¿ya? O sea, el, el A es un número entero Entonces se puede eliminar directamente ¿ya? Esto lo podemos escribir así o sea, nos deshacemos inmediatamente del operador de máximo entero y no pasa nada. Y da lo mismo que fuese x al cuadrado. O si sea, es x al cuadrado acá también. Sea, sea cual sea la expresión que haya ahí adentro, se desaparecen sus operadores que están al lado. Nos quedará entonces x al cuadrado menos 1 mayor que 20. Y cuando. Ah, ya se habrán fijado, ¿no? Aquí hubo un error. Menor que 20. Cuando tenemos una, un número a cuadrado menor que b. Entonces el a puede encontrarse entre menos raíz cuadrada de b y la raíz cuadrada de b. Es una propiedad de los números reales. Bueno, ojalá que... Eh, a ver, para no dejar tantos enlaces ahí abajo en la descripción, ustedes pueden ver el libro de... El capítulo de números reales del libro de Figueroa Matemática Básica. Estoy seguro que muchos estudiantes de primer ciclo que llevan algún curso que esté en la carrera de ingeniería está familiarizado con ese con ese autor, bueno entonces para este caso tendríamos x menos 1, menor está entre menos raíz de 20 y raíz de 20 <coughs> ahora ahora me encuentro en esta parte ¿no? donde le tengo que sumar uno a todo a, a cada lado, ¿no? me va a quedar 1 menos raíz cuadrada de 20 1 más raíz cuadrada de 20 esto de acá, si lo compran con calculadora, debe salir ra raíz cuadrada de 20, debe ser 4, 4 algo. Entonces, si raíz cuadrada de 20 es menos 4, algo, acá debe salir menos 3, algo. Y aquí 4, algo más 1 sería 5, algo. Ok, ahora sí, vamos a graficarlo. Cerrado en menos 3, cerrado en 3. Es esta parte. Los menores que menos 3 es este de acá. Menores que menos 3. Los mayores que que 3 están aquí en el otro lado ahora sí, vamos a ver si el 3, algo está ahí menos 3, algo, sí, efectivamente acá estaría el menos 3, algo está casi cerca del, entre menos 3 y menos 4 y el, el 5, algo está, claro, de hecho que es mayor que 3 así que ahí lo ubicamos, el 5, algo bien, entonces si intersectamos los dos estaríamos hablando de este punto, este punto, este intervalo entre esos dos puntos, ese intervalo y ese intervalo de ahí Así que podemos decir que el conjunto solución o solución número 1 sería menos 3, algo que viene a ser este: 1 menos raíz cuadrada de 1 menos raíz cuadrada de 20 hasta menos 3. Ojo que si sí lo está tomando, lo están tomando por ser menor o igual, reunido con 3. 1 más raíz cuadrada de 20. Listo. Ahora sí, como les decía, les. Invito a los que quieran desarrollar el ejercicio por completo a Hacer el caso parte 2 O la, el segundo caso En el que se invierten las cosas Este ya no es mayor que 0 sino menor o igual que 0 Y esto no es menor que 0 sino mayor que 0 Háganlo y, se, y será sumamente fácil Y al final tendrán Bueno claro que en el caso 2 En el caso 2 van a obtener una solución 2 Y entre la solución 1 y la solución 2 No hay que intersectarlas Solo hay que reunirlas Estoy hablando de que Finalmente hay que presentar el conjunto solución como la reunión del conjunto S1 con el conjunto S2. Y así llegarían a la respuesta de esto. No da para más. Este video hasta aquí no más llega. Y pues si quieren más, suscríbanse, denle me gusta. Ya saben cómo es el asunto. Comenten cualquier cosa que necesiten saber. Hasta la próxima.